Sí sí, estoy viendo bien es un mondadientes y un clines una servilletita de estas de, de celulosa, de papel ¿os imagináis que estuviera realmente toreando a un toro bravo y estuviera dispuesto a entrar a matar con mondadientes y citando con servilleta? no parece muy sensato, ¿verdad? vaya medio para dedicarte a esto pues, señores y señoras en la comunicación hacemos exactamente eso ir a torear a comunicar en público con herramientas inadecuadas si no manejas todos los secretos y recursos del lenguaje no verbal del paraverbal y del verbal estás como saliendo a torear con esto no te lo puedes permitir incrementas el riesgo y posiblemente fracases que no te den un revolcón aprende queremos que aprendas y queremos ponértelo muy fácil para que lo puedas hacer desde tu casa, desde tu oficina a tu ritmo tranquilamente y además gratis hemos preparado nuestro nuevo webinar al que podrás acceder aquí los en más abajo. El webinar es comunicar más allá de las palabras. Conoce las claves ocultas que hacen únicos a los grandes comunicadores. ¿Te lo vas a perder? Fundamental, Puedes dar un salto. Te esperamos, será un placer compartir contigo. Y recuerda, otra formación es posible y tú, el protagonista.